Bueno, mi nombre es Jerónimo Guerrero Iraola, soy el coordinador del equipo jurídico del Centro ex Excombatientes Islas Malvinas La Plata. Tengo 28 años y soy eh, platense. Bueno, hablar de derechos humanos y de Malvinas tiene multiplicidad de, de aristas o de abordajes posibles. Eh, algunos tienen que ver precisamente con el resguardo y la promoción del medio ambiente. Eh, principalmente tiene que ver, eh, basándonos en toda la tradición de Naciones Unidas, con el resguardo del derecho a la paz. Eh, acá estamos hablando eh, en la actualidad, de 1833 hasta la actualidad, estamos hablando de la militarización del Atlántico Sur. Y eso en principio va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y de los principales tratados internacionales que lo que buscan es el sostenimiento de la paz y la paz ha pasado a ser eh, un derecho humano fundamental justamente porque es la condición sine qua non desde donde se tienen que garantizar el resto de los derechos sin, sin la posibilidad de concebir un mundo en paz es muy difícil eh, pensar en el reconocimiento, la promoción y el resguardo irrestricto de los demás derechos fundamentales de la persona humana. Eh, eso es una, uno de los abordajes posibles. En lo que tiene que ver con nuestra historia como, como nación, eh, la temática de Derechos Humanos y Malvinas guarda también una relación íntima con lo que ha sido el terrorismo de Estado. Y en ese sentido, en el golpe de Estado que rigió nuestro país de 1976 a 1983, eh, vemos cómo la dictadura cívico-militar instaló un plan sistemático de exterminio. Ese plan sistemático Siempre me gusta analizar los términos. Es un plan porque hubo planificación, es un plan porque estuvo precisamente delineado los roles que cada uno tenía que cumplir y ha sido sistemático porque implicó el desarrollo de un sistema. Y cuando hablamos de sistema hablamos de unos engranajes que se conjugan, unos engranajes que juegan en sí mismos y en el que cada uno de esos engranajes tiene un valor intrínseco, pero un valor también en relación a la totalidad de ese sistema de exterminio. Y en este sentido, eh, los excombatientes de Malvinas han sido, como dijera alguna vez Mario Volpe, la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar. Y ese es un concepto clave, porque al hablar de víctima colectiva, de alguna manera eh, hablamos más allá de las personas. Obviamente cada víctima tiene un nombre, tiene una historia, se inscribe en la historia nacional de una manera determinada, en este caso eran jóvenes, eh, eran jóvenes de la clase 62-63, pero más allá de eso, más allá de la individualidad, lo que nos da la pauta de una violación a los derechos humanos es justamente el alcance general y sistematizado. Aquí estamos hablando de una clase entera, de cientos de miles de jóvenes que fueron eh, enviados a una guerra ilegal y legítima y que además eh, quienes gestaron eh, esa guerra les propinaron el mismo trato que en el continente se le propinaba a eh, quienes también han sido víctimas del terrorismo de Estado y cuando hablamos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos estamos haciendo referencia justamente a cómo esas prácticas se hicieron carne. Eh, hablamos de desaparición pero también hablamos de tortura, hablamos de tratos crueles, e inhumanos y degradantes eh, y hablamos de determinadas prácticas que... Luego de investigar bastante, empiezan a tener cierto viso de, de sistematicidad y de generalización. La inanición, por ejemplo, el hambre. Siempre han llegado esos relatos de que en Malvinas los excombatientes padecieron el hambre y pareciera ser que el hambre tiene que ver justamente con las cuestiones de la guerra. Ahora bien, si uno investiga un poco más a fondo, puede darse cuenta de que el hambre en realidad, de alguna manera... Eh, ...puede inscribirse dentro de una política generalizada por parte de la conducción del ejército. Eh, porque ha habido casos en los que no se justifica de ninguna manera que no llegaran las provisiones... ...no hay justificación posible para entender por qué se les hizo padecer a esos jóvenes conscriptos eh, el hambre... Y, ...y cómo ello además trajo aparejadas eh, una serie de dolencias eh, y, y de cuestiones de, de menoscabo al, al, a la integridad física. En ese sentido, la guerra de Malvinas eh, ha tenido una cierta, una, una íntima eh, vinculación con el terrorismo de Estado y por eso también queda inscrita en eh, los grandes pilares que, han construido, que se han construido al calor de... De, de la reconfiguración democrática eh, hablamos de memoria, verdad y justicia porque justamente el concepto clave acá es los ex son los excombatientes como última víctima colectiva de esa dictadura cívico militar Bueno, en, en 2007 eh, a instancias de la película Iluminados por el Fuego, eh, empieza a brotar eh, a superficie un, eh, una serie de, de relatos que tenían que ver con aquello que la película de alguna manera da cuenta, que tiene que ver con los malos tratos, con, con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en ese momento, como todo, como todo proceso de lucha y reconocimiento por los derechos humanos, siempre las eh, organizaciones libres del pueblo eh, tienen una, un gran poder para traccionar ese, ese reconocimiento y en ese momento Pablo Basel que se desempeñaba como subsecretario de la provincia de Corrientes comenzó a sistematizar, a sistematizar esos relatos a, eh, de alguna manera a calificarlos y a partir de ahí a darse cuenta de que había un patrón en todos ellos. Hablamos de víctimas a violaciones a los derechos humanos por vía de torturas, de sufrimientos de vejámenes, en realidad eh, si tuviéramos que englobarlo dentro de la caracterización que se hace eh, legislativa por vía de los tratados internacionales tenemos que dar cuenta de eh, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa denuncia fue presentada fue girada por una cuestión de competencia y territorialidad a Río Grande. Recordemos que las Malvinas, en tanto territorio argentino, eh, son competencia del de juzgado federal de Río Grande. Y en ese sentido, allí comienza todo un, un intríngulis judicial que tiene que ver con que una de las personas sindicadas como, como autor penalmente responsable de estos crímenes presentó una excepción de prescripción. ¿Qué es una excepción de prescripción? Bueno, los delitos comunes opera la prescripción que tiene que ver con la necesidad de generar eh, seguridad jurídica. En este sentido, eh, lo que aducía esta persona, de apellido Taranto, es que por el paso del tiempo estos delitos estaban prescriptos, que la acción penal ya no podía ejercerse y que ya había... Perimido la posibilidad de perseguir, investigar y perseguir eh, penalmente eh, a, eh, a estas personas por estos crímenes. Allí comenzó un derrotero judicial. El derrotero judicial implicó justamente la intervención de tribunales de alzada, de cámara, en, en primer término la cámara de apelación, refrendó la posición que había tenido la jueza RAIS de Andino del eh, juzgado federal de Río Grande, quien había dicho que no se podía hacer lugar a la excepción presentada por Taranto, la cámara refrenda ese punto y ordena investigar, pero Taranto allí presenta un recurso de casación que fue tratado en Comodoro Pi y frente a ese recurso de casación se le da lugar a la posición de Taranto eh, por lo cual eh, se declara prescripta la acción penal y, eh, por tanto, se clausuraba la posibilidad de seguir investigando. Frente a ello, y eh, promovido por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, se presentó eh, un, eh, re, eh, un nuevo recurso de casación pidiendo que se revea la situación eh, que, eh, que había convalidado eh, ese mismo órgano judicial eh, ese recurso fue rechazado in límite, no se le dio tratamiento eh, con lo cual también fue presentado posteriormente un recurso extraordinario federal, esto es para que la causa llegara finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, ese recurso fue declarado inadmisible y por tanto el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata elaboró un eh, recurso de queja que llegó directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien admitió el tratamiento de la causa y actualmente se encuentra allí con la particularidad de que al, al día de la fecha eh, tiene un dictamen del procurador en ese entonces subrogante, eh, Luis González Huarcalde, quien eh, entendió que había que investigar porque estábamos en presencia de graves eh, crímenes y violaciones a los derechos humanos, dejó abierta la puerta, eh, a mi juicio de la lectura de, de, de su dictamen, eh, con, con un gran poder de de síntesis y de aseveración deja abierta la puerta para eh, comprender que eh, las conductas imputadas e investigadas eh, son crímenes de lesa humanidad y eh, obviamente va por la positiva de la posición eh, aducida y alegada por el centro de excombatientes las Malvinas-La Plata y ordena eh, continuar con la investigación y llevar la causa a juicio que han tenido, que tienen y que tendrán muchísima eh, injerencia en la discusión eh, por la causa de torturas, en tanto crímenes de lesa humanidad cometidas por oficiales y suboficiales en las Islas Malvinas. Eh, es la idea de la justicia militar y de las eh, represalias que se podían tomar eh, basados en el Código de Justicia Militar y en la construcción de los calabozos de campaña eh, para con los conscriptos que... Eh, eh, o para, o para con el personal del ejército, los conscriptos, que cometían alguna falta. Aquí hemos desarrollado una idea que, que buscamos sustentar y que tiene que ver con que hay que concebir que los soldados, independientemente de cualquier estatus, son ante todo personas y que eh, es muy importante comprender que el respeto y eh, el, el resguardo y el reconocimiento de los derechos humanos debe darse en todas las esferas del Estado y no hay eh, causal que justifique eh, en modo absoluto eh, el menoscabo de la integridad y la dignidad de la persona. Y en ese sentido, esto ha sido remarcado por el procurador subrogante Gortales Guarcalde, quien toma también un proyecto de ley, de un diputado tucumano, familiar eh, del, pro, del Procurador en aquel momento, también Guarcalde, quien habla de la prohibición de propinar malos tratos a, a los miembros de la Fuerza y justamente eh, lo, lo, que, lo, lo que busca construir es esto, es que más allá de que la, eh, de que en añadidura que estas personas están sufriendo una, una situación traumática no se les puede además propinar tratos que eh, terminen exacerbando esta cuestión eh, traumática y que terminen obviamente eh, resultando en un menoscabo de su integridad y dignidad eh, humana. Un dato que es muy importante tener en cuenta es que el procurador, el procurador subrogante eh, González Huarcalde eh, habla de cómo el traslado de jóvenes de distintos puntos de la Argentina a las Malvinas, desprovistos de ropa adecuada, desprovistos del entrenamiento adecuado, ya de por sí implica una generalización y sistematicidad en el trato a un colectivo. Y esta es quizás uno de los elementos fácticos que resalta el procurador subrogante González Huarcalde, que puede permitir abrir la ventana para entender la sistematicidad y la generalización en el ataque a este colectivo y hablar así de crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de la causa estamos hablando alrededor del, del, de un centenar de denuncias, más allá de que en, esta, en este tipo de causas eh, reviste especial importancia la publicidad. ¿Y por qué la publicidad? Porque hay muchas personas que todavía no han hablado. Eh, en esto Muchas de las cuestiones que hacen a la violación sistemática de los derechos humanos parecieran que le pasaron solamente a una persona, muchas veces son traumáticas y entonces la posibilidad de abordaje, de repensarlas, de resignificarlas y de ponerlas en, en escena eh, es, es muy compleja porque uno tendería a pensar o las víctimas tenderían a pensar en este caso que han sido las únicas que padecieron esas, esos sufrimientos infligidos por, en este caso, eh, eh, agentes del, del, del Estado por representantes en este caso de las Fuerzas Armadas eh, en ese sentido eh, más allá de, de, del gran número de denuncias que, que hoy sustentan la, la causa debemos comprender que entonces es muy importante difundir esta, esta cuestión y volver al principio de la de la exposición cuando hablábamos del plan sistemático de exterminio, esto ha sido una política de Estado y entonces más allá de eh, de, de cualquier consideración en concreto hay que entender que se trató de una política planificada, sistematizada, aplicada por las fuerzas armadas avalada por los altos mandos del estado argentino quienes en ese momento se desempeñaban en el poder y que ha sido una toda una cadena de mandos que o convalidó o ordenó o fue sustantiva en la cadena de, en, en la cadena de, de consumación de los delitos para la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Resulta eh, trascendente en esta causa es justamente ver la identidad de tratamientos dispensados a colectivos porque la generalización y la sistematicidad son elementos centrales para la constitución del, eh, de los delitos en tanto crímenes de lesa humanidad no es una cuestión solamente enunciativa o de, de nomenclatura no, no es una cuestión de calificación o fueron o no por, muchas veces eh, estas cuestiones relativas a, a, a la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos pareciera que tienen eh, solamente una cuestión de, del orden de lo simbólico, no, acá estamos hablando de eh, además de una cuestión reparatoria que es indispensable porque el derecho a la verdad y, y y, el, y la memoria son elementos fundamentales en la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos. Eh, estamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con la tipicidad, esto es el tipo penal aplicable, y en este caso las obligaciones contraídas por el Estado Nacional con la firma de instrumentos internacionales frente a la comunidad internacional en relación al deber de investigar este tipo de delitos y de, de constatar que se cometieron, juzgarlos y eh, aplicar las condenas adecuadas a los responsables. En ese sentido, hay una conexidad en los métodos. Las prácticas eh, concretas que se están llevando a juzgamiento son los estaqueamientos, eh, son los enterramientos, son las picanas. Eh, todas prácticas que pueden enco encontrar un grado de analogía con las que se llevan adelante en el continente. Estamos hablando de prácticas sistemáticas y generalizadas aplicadas a una población determinada, que en este caso son los soldados conscriptos que fueron llevados a esta guerra ilegal e ilegítima. La causa por los 123 eh, soldados enterrados como NN en Darwin eh, reviste eh, también una multiplicidad de, de abordajes posibles que tienen que ver muchos de ellos eh, con el derecho de los familiares eh, a, a, al duelo, el derecho a la verdad. Tiene una íntima relación con el derecho a duelo y también tiene eh, una íntima vinculación con el derecho que tenemos, como pueblo, a conocer nuestra historia. Es muy interesante cuando hablamos de la causa por los 123 soldados enterrados como NN en Darwin, entender que no solo se pide eh, su identificación en relación a eh, la identidad entendida como el nombre, el apellido y el número de documento, sino que lo que se está pidiendo también es la reposición de ese cuerpo y ausente a, a la historia. Es decir, qué hacía eh, qué era de su vida, qué proyectos tenía, porque ello también nos puede servir como un pilar de memoria para construir el futuro. Entonces es muy importante cuando hablamos de memoria, verdad y justicia entender que la reposición de las ausencias a la, a la trama de la historia nacional tiene muchísimo que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, máxime cuando comprendemos que entre el 1976 y 1983 eh, imperó a sangre y fuego una dictadura cívico-militar eh, que instaló al terrorismo de estado como su metodología y que intentó borrar a miles de personas eh, que, que, que militaban, que tenían sueños, que tenían ideales, que pensaban en un proyecto de país y que eh, frente a ello se encontraron con una maquinaria de exterminio que vino orquestada no solo desde el interior de nuestro país sino desde potencias eh, imperiales eh, que bajaron eh, determinada pedagogía de muerte y destrucción y que lo que intentaron fue borrar esas memorias de los pueblos. Eh, no, no es casual que estemos hablando de eh, ausencias, no es casual que hablemos de Malvinas y hablemos de ausencias, no es casual que falten al menos 123 soldados conscriptos por eh, reconocer y tenemos que pensarlo en relación a, esa, a ese gran eje eh, articulador de todas las demandas por el reconocimiento eh, de los derechos humanos que tiene que ver con comprender a los excombatientes como la última víctima colectiva de la dictadura. Eh, esa dictadura terrorista lo que intentó hacer es borrar no solo a estos jóvenes de la trama de la historia, sino también eh, borrar las huellas de sus actos. Intentar tapar o guardar bajo la, la alfombra eh, toda la mugre que había, eh, que había construido durante su, su gobierno ilegítimo e ilegal. La causa por el reconocimiento de la identidad. Eh, a los 123 soldados enterrados como NN en Darwin, actualmente eh, ha tenido una resolución judicial en el juzgado federal número 10 del doctor Julián Arcolini, eh, quien ha reconocido a los familiares el derecho, eh, esto es muy importante porque habla del reconocimiento judicial, eh, del derecho a la identidad y a la verdad, y eh, obviamente Advierte en dicha resolución las dificultades que dicho reconocimiento eh, comporta por estar las islas ilegalmente usurpadas por el Imperio Británico y eh, manda a articular al Poder Ejecutivo Nacional todas las acciones posibles para llevar adelante el reconocimiento y, y, y justamente porque el derecho a la identidad y a la verdad se vea efectivamente ejercitado por sus titulares. En ese sentido, el Poder Ejecutivo Nacional, en conjunto con el Ministerio de Justicia, están tomando cartas en el asunto. Eh, además, de la creación de un banco de datos genético que va a ser crucial para eh, cualquier eventual identificación, porque en materia de derechos humanos opera eh, un concepto que es el de impunidad biológica y que tiene que ver con el menoscabo que el paso del tiempo genera. Si los familiares que están esperando a sus, a sus seres queridos eh, eh, mueren, luego es muy difícil eh, lograr tener las muestras para efectivamente constatar y poder justamente reponer la identidad. Es por ello que la creación del banco es una medida concreta tendiente a la, al reconocimiento del derecho en cuestión y eh, el Poder Ejecutivo Nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha eh, mandado... A articular con la Cruz Roja todas las acciones posibles para llevar adelante desde una perspectiva de derecho internacional humanitario el reconocimiento de los 123 soldados enterrados como N.N. Darwin. Hay que entender la complejidad que reporta este, este tipo de gestiones, eh, pero bueno, el Estado argentino eh, en la última década ha, ha llevado adelante una multiplicidad de acciones para entender a, a, a las Malvinas, a la cuestión Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos y eh, ha capeado estos temporales e intenta siempre buscar la forma de arribar a, al reconocimiento de los derechos fundamentales. En el año 2013, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Río Grande. Recordemos que por una cuestión territorial, el Juzgado Federal de Río Grande ejerce la competencia sobre el territorio argentino de las Islas Malvinas. Y lo que se solicita es la investigación de crímenes de guerra cometidos por soldados del ejército inglés en perjuicio de soldados argentinos. Hablamos del soldado Connery, eh, del soldado McLaughlin y Pettinger, eh, principalmente, aunque no descartamos la posibilidad de que haya habido eh, otros autores de este tipo de crímenes. Y cuando hablamos de crímenes de guerra, en este caso en concreto, hemos detectado eh, una inobservancia a los tratados de Ginebra del año 1949 que rigen el, el derecho de la guerra y hablamos particularmente del de trato a prisioneros eh, de guerra. A nivel internacional existe una legislación que, que rige el derecho eh, en la guerra y que lo que intenta es morigerar los efectos nocivos e intentar velar por eh, los derechos de aquellas personas en este caso que han sido tomadas eh, como prisioneros y lo que se ha constatado justamente de material bibliográfico escrito en muchos casos por eh, miembros del ejército inglés es que se han eh, violado los derechos eh, fundamentales de soldados argentinos que en su momento habían sido tomados como prisioneros. En un caso se investiga precisamente un fusilamiento con un arma de mayor eh, calibre al, al, al reglamentario eh, de, una, de una persona ultimada a, a, pocos, eh, a pocos centímetros. Eh, y esto también tiene una íntima vinculación con la con la causa por el reconocimiento de los 123 cuerpos enterrados como NN en el cementerio de Darwin, porque de allí podría surgir el cuerpo del delito, lo que se conoce en derecho como el corpus criminis, y que reviste un, una trascendencia eh, vital para poder determinar las causales de muerte. Aquí estamos investigando, eh, surgido de, de bibliografía escrita, por eh, miembros del ejército inglés, una, eh, un, casi una, una situación de fusilamiento eh, de, de un soldado argentino que había sido tomado como prisionero y que eh, merecía recibir el trato estipulado por los convenios de Ginebra en materia de Derecho Internacional Humanitario. Cuando hablamos de Derecho a la Guerra, hablamos de Derecho Internacional Humanitario, eh, debemos tener en cuenta que existe reglamentación en relación a la utilización de las armas y que hay armas obviamente que no están eh, permitidas y que independientemente de que se puedan utilizar, esto eh, trae aparejada la responsabilidad de quien él, eh, llevaba el arma, de quien utiliza el arma, pero también, principalmente, del Estado, eh, que es el procurador de, de la guerra. En este caso, es interesante la bibliografía eh, escrita por Juan Bautista Alberdi, eh, El crimen de la guerra, cuando habla precisamente de, eh, ya en el siglo XIX, de cómo la guerra constituía en sí misma un crimen y que frente a las grandes, eh, eh, a, frente a, a las grandes tropelías que se cometen en situación de guerra, es importante no solo... Eh, no solo juzgar la conducta de quien ejecuta ese acto contrario a, a este derecho de gentes, sino también al Estado que es el procurador de la guerra y que muchas veces eh, está operando a miles de kilómetros de distancia del escenario donde se desarrolla el, el hecho bélico. Y aquí es muy importante esto porque eh, cuando pedimos eh, desde el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata la investigación y eventual juzgamiento de estos presuntos autores de crímenes de guerra, estamos pidiendo también la responsabilidad del Estado Británico, que fue quien llevó adelante el mando de las acciones bélicas desplegadas en el territorio argentino de las Islas Malvinas. La causa por la investigación de la presunta comisión de crímenes de guerra por parte de soldados ingleses, se encuentra en etapa de investigación, eh, se lleva adelante en el Juzgado Federal de Río Grande eh, y se han tomado declaraciones testimoniales a soldados eh, a argentinos, eh, a ex combatientes argentinos eh, que pa principalmente participaron de la batalla de Monte Longdon y que eh, tuvieron eh, la posibilidad de apreciar con sus, eh, con sus sentidos estas eh, cuestiones que se están llevando a investigar. Y en ese sentido se ha avanzado bastante porque durante la década de los 90 eh, el, el Reino Unido llevó adelante una investigación desplegada por, por Scotland Yard eh, que obviamente implicó una vía muerta, es decir, esa investigación suponemos quedó archivada eh, y no se encontraron a los responsables y también habla de una política de Estado que rigió en los 90 de, eh, de olvido de tapar eh, determinadas cuestiones que hoy afortunadamente son una política de Estado. Y entonces queremos recobrar esas líneas de investigación, volver a reflotarlas y una vez en superficie llevarlas a las últimas consecuencias para no solo eh, juzgar a los eh, autores responsables de estos crímenes de guerra, sino también al eh, declarar la responsabilidad del Estado británico.